Saludos, soy Manguerin, Esta ahora les traigo un nuevo contenido y es acerca de cómo pegar el texto de un PDF, un escáner a Word, por ejemplo, miren que esto es un escáner, bueno, tenemos partes que no están muy legibles, eh, eh, hay que entender de que hay escáner que no quedan perfectos, pero eh, de eso se trata. La vida nada es perfecto, lo único, el único perfecto es Dios. Entonces, vamos a hacer ello: vamos a abrir Word, documento en blanco, y vamos a pegar el texto aquí. Entonces, para ello, lo único que vamos a hacer es lo siguiente: nos vamos a insertar. Luego, vamos a dar clic en esta opción que está aquí. Vamos a desplegar aquí y vamos a dar clic en insertar texto de archivo, cierto. Luego, vamos a irnos a buscar el archivo donde lo tenemos. En mi caso, lo tengo en escritorio y es documentos escaneados listo lo selecciono vamos a partir insertar y luego vamos a esperar un tiempo hasta que pegue el archivo bueno aquí ya lo ha pegado eh, del señor juez bueno aquí está y miren aquí el documento vamos a bajar es el mismo del señor juez acá del señor juez y miren que lo pegó tal cual como estaba ahí. Entonces de esa forma se pega el texto ¿no? de un archivo extrañado a ah, Word. Eso es algo que les quería mostrar rapidito Y no olviden de suscribirse, de compartir, de activar la campana y compartir el contenido en sus redes sociales Que eso ayuda mucho al canal Y chao